Y eso, eh, ha supuesto, como la ley blinda al director general y no pueden despedirlo, pues la, las opciones que tienen son cortarle el grifo y entorpecer su gestión todo lo que puedan. Y en ese momento es en el que estamos. En 2013 nos echan a todos a la calle y bueno, yo empiezo mi proceso judicial para